Bueno, bueno, bueno, ya con la música está épica, ¿sabes? Ya está, está buen ardo Easy eh, Y qué alegría que te haya salido bien En, en líneas generales Hay otra eh, hay otra sorpresa de parte de otra persona Qué gacho este Relovo y esta no me encanta. Me cago en la leche, muchísimas gracias campeón de nuevo Por esos 13 mesazos, ugu, uh -huh, se os echó de menos ayer Ayer no pude hacer directo, me cago en la leche Fue un poco piutada, la verdad Sí, pero cagao, pero por qué campeón sabes que te ha salido bien, ¿por qué? Literal, qué gacho, es ¿eh? ese lobo ropa, hoy tenía eh, pensado suscribirme pero me ponen que mi suite estará disponible eh, el 2 y hoy es 2 ah, pues a la hora que te hayas suscrito la otra vez, campeón, es la, la putada pero vamos, que no pasa nada no, no es nada malo ni mucho menos no me jodería, what the fuck, tiene que esperar hasta cuándo, claro, hasta que o sea, es que la última que te suscribiste a qué hora te suscribiste la cosa muchísimas gracias campeón, el ilobo <risa> por eso me he vamos a darle a ver lo, lo, juego nuevo, Fog, pues eh, si me acuerdo, eh, Qué asco. Eh, pues, pues, claro, ni, ni, ni, ni tú ni yo, campeón, o sea, eso siempre pasa, pero no te la quita ni mucho menos. Creo que está muy harto, esperar un momento porque está petardeando, ¿no? Y que alegría que te haya salido bien también, el examen, me cago en la leche y, y que luego el esté bien también. Muchas gracias de nuevo, campeón, por esos 13 mesazos, tío. Superando el año, campeón, enorme. Bueno, me presento un poquito, Ho-Hobby Faradventure. Yo, bueno, no me llegué a terminar la primera temporada, pero bueno, vamos a darle al juego. Obviamente, seguramente estén en todos los personajes de, de la serie, porque eh, en ambos laterales eh, se nota, ¿no? Que hay muchísima muchísima parafernalia. ¿no? Supongo que serán todos los personajes, o eh, casi todos, así que vamos a darle. Supongo que será un poco rollo Naruto Chimpuden, el de eh, Majiro Academy, ese tipo de cosas, ¿no? Están absolutamente todos, seguramente, pero eh, el mejor Jotaro, sin duda, eh... El hombre de la gorra eh, Hostia, está el chat ahí, ¿no? Espera, vamos a hacer un poquito va, va, Espera, espera A ver, vamos a ponerle el chat donde está Ahora, el chatbot aquí Vamos a hacerlo más, más chiquito, ¿vale? Para que se vea mejor ahí Y si molesta mi cámara, que los otros días lo cambié Obviamente lo pongo en el otro lado, ¿eh? Solo me lo tenéis que decir Y ya verán mañana, Miguel Campeón eh, que tiene la nota aprobada Lo único malo que es un 5 Pero bueno, no sé, o sea, mientras que está aprobada Tampoco pasa nada eh. Start the game. Yes, yes, yes, yes. Like hell, I will. Sí, sí, sí, sí, hermano, sí. Yo, el nota ese malísimo, tío. El personaje principal es ese que nos ha tocado. Y yo, qué puta pena de personaje. El otro no nota hace de todo. Estoy sí, seguro yo que el LED este ceppeling este, compadre, métetela a ellos. O sea, y el otro. Este nota, métetela seguro. O sea, y del careto que me trae el man. ¿Sabes? Como Afro, pero Alice en el país de las maravillas. Rollo vintage, si, bifarre. ¿Qué coño pasa, bro? ¡Uy! Uh, Contra ese pibe Ese está guapo, en verdad Ese está guapísimo ¡Mira cómo corre, bro! ¿Qué te pasa, sombrero? Y yo, venga ya Rotísimo, compadre El maestro del jamón Guapísimo Ay, y te, te como mete, chaval! ¡Joder, cómo mete, bro! ¡Como mete, bro! Bueno, aquí la IA no vea El orea. ¿eh? Bueno, la IA de aquí se nota ¡Esta pesta, cabrón! Voy a ver si hace lo... A ver, vamos, vamos a enseñaros los, los ultras, ¿no? Hermano, ¿no te has yendo así? Joder ¡Hijo de puta! Escúchame, Dios, tú, mamahuevo ¡Ah! Quiero ver, quiero enseñaros el combo. ¿Eso qué? ¿El Hadouken ese, no? A ver. a nivel 3. Telete... Quiero enseñaros la ulti. Ya que este es muy fácil. Y yo el otro era muy difícil. qué? Hey, eh, eh. Solo el jamón! ¿Ese quiere el Luffy? ¡Hostia, ellos Luffy! ¡Qué cameo no tan bueno, ¿no? ¡Luffy de mayor! O ¿Sabes, no? ¡Hostia puta! ¿Qué? Este nota está roto, cojones. Y te como, y te como corre igualito que lo otro. Venga, hombre. Joder. El otro que era súper difícil, la misión o sea, era mega difícil. Y este nota está roto, coño. O sea, literal, si es que juega solo, ¿verdad? O si le doy con los tres caras, tío. Hermano, este personaje es súper raro, ¿eh? <risas> o sea... No lo entiendo, tío O sea, son súper extraños las poses del man esto Te tira como un ipad de besos ¿Eh? Madre mía, dónde fui ayer parecido un juego de RPG En la vida real, literalmente la música Cambiaba la ambientación con música ¿Cómo un campeón? ¿Y eso? ¿Cómo que la ambientación cambiaba con... O sea, cambiaba la ambientación con música? Gracias El Lobo eh, no, y... El elogio... el Espérate espera ¿sab? Y UCLINC. Después, UCLINC. Le después le daremos Después le damos Ahora un poquito de esto, ¿sabes? más raro que la leche, ¿sabes lo que te digo? Se nota, ¿no, campeón? Que por supuesto en este aspecto Está eh, saliendo la gente de allí, ¿no? De, bueno, acaban ya las vacaciones para, mucho, para muchas personas, sí, sobre todo Para aquellos que sean padres de familia, ¿no? Realmente, ¿y qué tal te fue ayer también, campeón? ¿Hoy tienes entrenamiento? ¿Hoy viene, ¿Hoy no? no? Ayer sí, hoy no No sé qué me ha dado la tarjeta esa, hermano, cárnica Pero bueno y está roto, ¿eh? Y un juego muy complicado, ¿eh? O sea, está súper complicado el juego, tío. A ver, si entendiera. A la larga, el, el Lore. Entendería más o menos qué cojones le puedo hacer. Y yo, eso está roto. Lo de la pose esa de culturista, hermano, está rota, ¿eh? O sea, eso te hace la pichu un lío. A O sea, increíble. Eh, eh, eh, la ¿Cómo? ¿Cómo me ha quitado tanto? Eso, perro. Casi la fía ya. En verdad solo tengo que agarrar Y ya está, sea ¿Eh? Es que yo, Naruto, este ataque de todo, tío Este ataque es lo que más le quita, gente O sea, no hay que tutear ahí No, hijo de puta Cómo lo sabía, ¿eh? ¡Oh! Esa sí te la has comido su perro, ¿eh? ¡No! ¡Oh! Increíble Se te regenera la vida, eh... Nada ahora, si ¿sí se hace. ¿En serio? No me he dado cuenta de eso. Seguro que me lo hago campeón. Me acaba de tirar. ¿Cuánta vida me va a quitar eso? Joder. Perro. Iron Man. El poderío de Iron Man lo tengo en el pecho, compadre. Tú lo no ves así controles, ¿eh? ¿no? Muy complicado. El personaje es que este es basura, tío. O sea, ese de rojo es pura basura, hermano. O sea, en la serie será Dios, ¿no? Pero, uh, es verdad, Sigue sí que se regenera un huevo, campeón ¡Fanzer ¡Yo hablo! Igualmente sigue siendo difícil, ¿eh? No coña Aunque parezca mentira, aunque tenga regeneración de vida, sigue siendo... Hermano, ¿puedes parar ya de cogerme del cuello, tío? Si es que esto parece 50 sombras de Jojo Grey. tío O sea, hola ¡Hijo de puta! muere! ¡Ah, ¡Ponsensu! Necesito hacerle el Iron Man, ¿eh? ¡Hostia! El arcón de la muerte Eh, eh, eh Respeto, compadre Al safe free de la Liz Churra Venga Le he hecho un perfe pero nadie sabe cómo, ¿vale? Sí, lo sabéis, ya, ya lo sé Me cae con tu muerto, Naruto Escúchame como te de, como te haga el chakra milenario De los 100 acres Buah, Iron Man Increíble No Se me regenera la vida Es que hago estos muertos Mierda El timing del juego es súper complicado Porque el personaje Te puedo agarrar a perro No, mierda uh -huh. Tengo que ganarle, gente Dios Joder Digimon ¿Cómo estás muerto, Digimon? Digimon Me hace lo mismo que yo a él, tío no, no me jodas Ven pa caga, Te voy a arrastrar por el suelo, esos perros Te voy a hacer ataque de, de, de Iron Man eh. Ataque a Iron Man Ataque a Iron Man, gente, o sea, métetela a esa mierda o sea, va Eso, ¿qué coño es? Ataque de Iron Man ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Oh, no! ¡No! ¡Oh, esquivazo, gente! Vaya va, compadre Ni en el LOL, churrita, o sea, ¿eso qué ha sido? Vale, las poses Las poses son para baitearlos O sea, al máximo oponente Pero no salen siempre Tienes que tener que cargar la barra de vida La barra del ki, tío Quiero hacerle Quiero hacerle el, el ulti, tío O sea, quiero hacerle No, no Quiero mi ulti No me sale, tío ¿Por qué? ¿Por qué no me...? Ah, porque no lo tengo bien <risa> X de ahora Joder, puta Escúchame, Naruto Es hora de morir ¿Sí o qué? No cubrete papajigo ¿Eso qué es? No me muevo Paro el tiempo como vuestro, vuestro meme de roleplay En serio, para eso para el tiempo Vamos, ni para robarme la cartera, cabrón Anda, anda fuera acá Me la hago fácil por la carta esa fan, tú, campeón. ¡Ah, hijo de puta! Quiero... Dios Eh... ¿Puedo matarte, tío? ¡Eh! Vaya pelea complicada, tío O sea, Dios mío, si la carta sería imposible Ven para acá, por el suelo, perro Quiero vencerlo con el Iron Man no, oh, oh, oh. quiero Iron Man Iron Man, Iron Man, let's go Iron Man Iron Man time No, no. Eh, puede ser un poquito más Hermano me Eso Madre, un amor hermoso Uy, hijo de puta Al final me revienta, eh, me cago un día ellos Se está poniendo difícil porque se cubre a, a, a ese Iron Man, Iron Man, Iron Man Hijo de puta, haz el Iron Man ¿Por qué no hace el Iron Man, tío? Ah, vale, porque no tiene... Jaja, <risa> <risa> <risa> Eh... No pues, sé qué pasa Muérete ya Por favor ¡Fuera! <risa> Hermano eh, ni, ni en el último segundo ¡Esao! ¡Naruto! <risa> Eh, volví, que tal, campeón? De, de nuevo eh, que aproveche la merienda. Es como si Naruto tuviera, eh, tuviese chakra infinito se regenera. Y tiene el rinnegan de los 6 eh, eh, caminos y el mejor Sharingan más tocho de la serie. Es el uso de los mil años. De Dolores, Instant Kill 100% eh, Casi más también un instant Kill, ¿no? Sin la poción esa estaría. Done. Donet, ¿sabes? ¡Wow! Madre mía. Sí, sí, sí, sí, sí. Pues está pareciendo un juego muy complicado, verdad, eh? O sea. Dios mío, qué difícil A ver qué hace la máquina con ese personaje Vamos a ver cómo saca en los combos Aunque claro tiene, una, tiene la IA para abajo Mira cómo corre, tío O sea, es que el personaje este es de meme, tío Qué meme, tío, el personaje, bro Qué meme es este personaje, Dios mío ¿Por qué están memes? O sea, en la serie es igual de meme, ¿no? Igual, ¿no? Super meme, tío, es como un conejo de Alicia en el país de las maravillas, pero un poco más 18, ¿verdad? Con la pose esa que me trae Manín. Quiero hacerle el combo En la serie la polla, el man es eh, eh, ¿Cómo corre para atrás? Eh, me recuerda a un vídeo de donde, a, eh, donde Aña eh, persigue que Jack, Sparrow. Eh, Qué guapo eso O sea, muy raro, eh, pero sí que se Va saltando, pegando saldito campeón fan Como eh, el maldito eh, Jack Sparrow. O oh, bueno, a ver, es como Chaco También, ¿sabes lo que te digo? Es un poco Chaco Está inspirado en Chaco, ¿no? Además, es como Luffy. Este personaje es Luffy. En serio es la polla, aunque muere, eh, al otro capítulo. ¿En serio este personaje muere al otro capítulo? <risa> la madre que me parió A ver, no me extraña, ¿sabes? Su poder es alargar el brazo para pa pa tocarse el pito. Eh, en verdad eso está, está roto, ¿eh? Da este ataque es raro, ¿eh? En verdad es que es muy raro el personaje, tío. <risa> ¿Qué es eso? <risa> Hermano, vete por allí, tío. Vete, vete, vete. Por favor, y eh, el personaje tan trolling, tío. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hace eso, tío? Igualito el ¿por qué? No puedo con este. Es poco serio, gente. Vamos a, vamos a terminarlo. Este, el sombrero loco. El fit. El chaco. Main. Jungle. Increíble. So Me iba a hacer el Iron Man. Decidme por favor que en el siguiente capítulo el personaje rubio de nuestro. De no... Qué guapo, eso está, eso está flipante. Decidme, por favor, que en el siguiente capítulo, tío, el personaje rojo, ¿sabes? El dios bardo ese, por lo menos está macheto, oye, porque el personaje es un poquito de aquella manera, eh. Es menos serio que tenemos o sea, Temo Jungle revienta, seguro. Qué coño, tío. ¿No está guay? Eso, me parece divertido el juego, tío. Me parece. Me parece súper divertido. Tío. A ver, lo que creo que lo que más me mola es que vosotros sepáis el lore. Y, y yo no, o sea, no, no os toma mal que digan los Digimon ni nada. O sea, a ver, sé que es un stand, obviamente, pero. ¿Sabes? Tampoco es rollo. ¿Sabes? Parece eso, ya sacaba ahí un Digimon un Pokémon, tío, o algo, ¿sabes? En la parte. Eh, en la parte no, en la parte 2 no debería aparecer. Eh, ¿Sabes? Gratis, que lo, lo vi en TikTok esta mañana. Perdóname, no lo he dicho por, por el Discord. Cuando subió el vídeo, se me ha pasado. Lo tenéis gratis. Si ponéis mafia, tenéis en el, en el mafia uno que parece. Eh, ahí va, ¿eh? ¿Cómo le sabe Está guay, verdad, no sé, ese juego. Es el primero, ¿no, Sergillo? En plan, no es el que jugamos la otra vez, que era un poco así en rollo GTA, ¿no? Es el primero. ¿Cómo? Del tirón sí, campeón. Y luego se me pasó decirlo, perdón. Se me pasó... ¡Ah, mira! Pero si tenemos al Arda Azul, pues entonces hemos ganado, compadre. Este, este está roto, ellos. ¿eh? Ellos, este está roto, hermano. Este está roto. Derrotísimo. Y me alegra saber, mi hermano Sergillo, que por supuesto está mejor, macho. Pero no ha ido a al gimnasio no entonces, supongo. Y perdonadme por no haberlo dicho lo del Mafia, tío. Pero sí es cierto que lo vi esta mañana y... Porque este man, tío, tiene básicamente el puño del, del sombrero. O sea, ¿tiene alguna explicación en cuanto a Lore? Eso. Eso porque lo tiene, tío. Hostia. Me ha tirado Tony Star, tío. En verdad, le estoy vacilando un poco y estoy aquí como que me regenera la vida, ¿sabes? Que va, estado de reposo. Menos más, Sergillo. Por eso, digo, es tontería, vamos. A ver, realmente también eh, te quedaría más tranquilo yendo a un, a un de estos, tío. Bueno, al médico de cabecera. Realmente, aunque habrás ido, ¿no? Aunque bueno, una, un paracetamol, por ejemplo, es un antiformatorio Para que tú veas, ¿no? o sea que en verdad funcionan para todos, genéricamente, ¿no? Herm ¡Dios! Me acaba de partir el pe. ¡No! Joder, menos mal que me he cubierto Perro, qué guapo eh, El personaje este está guapísimo, ¿eh? Jonathan, eh, yo estar, está guapísimo, tío ¡Que tiene una espada! ¡Que tiene una espada! ¡Qué! Hijo de puta, tío Tío Vas a morir Te voy a sacar la espada esa Te voy a reventar la cara ¿Puedes hacer ulti? ¿Cómo me mueve, tío? O sea... Te role, cabrón ¡Ja, <risa> ja! xd ¡Uoh! ¡Qué guapo, yo! Qué, ¡Qué guapo está el personaje este, compadre! ¿Ha dicho Nintendo? ¡O pretendo! ¡Uoh! Está roto a más no poder gente. ¡Qué guapo! Y yo. está muy guapo el personaje este! ¿eh? A ver, el dios Brando se nota que va a perder Aunque sea el boss, pierde uh. Eh, no, no, no fui, eh, he estado eh, con crema y spray descansando, pues sí, eso también hermano Y sobre todo A ver, a mí me pasa por la mala postura, te lo juro O sea, lo que más me mata la espada o cuando me pasa algo De ese estilo, es un sobrefuerzo <coughs> Siempre <coughs> Pero tú siempre, eso se me olvidó decírtelo Tú calientas, ¿no? Antes de hacer, eh, o sea En plan, repeticiones ¿eh? Qué guapo, tío, lo de la espada, hermano Está guapísimo, ¿eh? Supongo Oh, vale, es que digo, yo que por ejemplo ¿Sabes? Cuando iba a gimnasio yo ni calentaba ni nada Y la mayor parte del tiempo, ¿sabes? Las veces que fui por la verdad que fue ¡No! Tío, quería ver La animación, claro, que cuando yo fui Para allá, las veces que iba de pequeño, Sergio, o sea, a los 18 Años para allá, y yo te lo juro que, uf, Tío, le pegué un porrazo, una máquina de esas De las que tienes que coger, es como eh, Dos, eh, así uf. Y le metí un, un porrazo, tío No sé, tío, yo no sé cuánto peso tendría He todas las láminas esas Subieron al máximo ponente para arriba <risa> O sea, todas Quiero cargarlo entero, ¿vale? O sea, no a Amaiña Quiero cargar entero Gracias por, por dar apoyo también en un juego nuevo Que salió, bueno, hace nada, horas, ¿no? Realmente, y bueno, sé que os molaba Así que lo iba a traer porque sé que a vosotros mola, Como si sale un... ¿Qué te digo yo? Por ejemplo, el de Kimetsu no ya iba, así que es muy caro me encantaría jugar ese juego, pero es muy caro. Y solo está en Steam. O sea, este juego lo he encontrado muchísimo más barato. Pero mogollón de más barato. El único problema que no encuentro, el español, tío. Que, a ver, yo qué sé. Eh, you feel everything. Ya ves, vas a sentir todo. Tampoco hay mucho que traducir ahí, ¿no? Plan rollo. Lo más importante, yo creo que del juego, era que estuviera en japonés, tío. O sea, rollo de una. Ese golpe en la polla, eh. Ah, Concha su madre En verdad ese personaje Y yo este personaje que estoy utilizando Me pareció a Berserk, tío, no sé por qué Me recuerda a Berserk en algunas algunas veces, tío Está guapo que sea como sus poderes de fuego, ¿no? O sea, encima tiene una vaina una espada, tío O sea, qué guapo Quiero ganarle con el, con el combo ese ¡No! Qué guay Me he quedado con la tristeza De ver el combo de, de Jonathan y yo estar, tío ha ah, puesto You Won, Phil. Ah, You Won, Phil. Eh You will be. Eh, feel, ah, vale. O, o sea, que, que no vas a sentir nada, ¿no? Pero que vas a sentirlo todo al mismo tiempo. No me ha dado tiempo a leerlo. O sea, lo, lo leo yo. A new entry has been antes. De focus Ari De Following character. Are you. Vale. Ojalá arte que fuese tan, tan difícil, tío. Te lo prometo, Sergilla. Sin habría muchísimo. Bueno. Tengo un pirómano, loco. O un mago. ¿Eh? Este tío es discípulo del hombre malo. De antes. Pero está guay, tío, Sergio, te lo prometo O sea, me mola el rollo estético que tiene el juego es Wabon eh, ¿Eh? Tiene un nombre detrás suya Es como un Jackie yes y Mr. High o algo Dios mío, necesito lore tío, de ese man, ¿eh? ¡Qué raro! Porque ataca con personas, tío Da pena Que es como de broma el personaje Es igual que el otro Vete igual Es de broma en la serie, ¿no? Eso que... Ah, vamos a hacer trampa, gente, un momento Mira, está diciendo Te huele el soba conmigo. O sea, literal Escúchame, a mí no te acerques ¡Eso guarro! de aquí, anda Vamos a hacerle el ulti Para que veáis el ulti Ya que esto tiene dificultad ¿Y yo me he pegado con el hombre? Eh, speed eh, Wagon es el mejor eh, Es la mejor eh, waifu de todo el mundo de anime ¿Este? ¿Eh? No puede ser Quiero hacer el ulti, tío ¿Cómo? Un momento, tío Eh, El ulti, ¿cómo se hace? L1 ¿En serio? Vale Vale, ya lo he pillado Eso es el último ¡Oh! ¿Eso qué es? ¿Qué hago? Ajá Bueno, pues en el siguiente combate ¿Qué putada? ¿Tengo que estar muy cerca o que me pegue, no? Supongo que es que me pegue, no? Ah, te hace un muda, muda, muda, ¿no? una hora... Hola, está guapísimo Y yo este personaje, para mí, el mejor de momento, ¿eh? O sea, este está guapísimo, tío Este está guapísimo, os lo juro O sea, el Roberto, el, el, el Sweet Guago. Un poco caca, pero ellos. El nota este está guapísimo. Jonathan, yo está. Ah, me recuerda mucho también, tío, a A Castlevania, loco. Mirad la parte de atrás. Voy a ver si cargo y hago el ulti, ¿sabes? ¿Eh? Pero creo que me tiene que pegar, eh, creo. Ahora, ¿no? A ver. Ahora, puedo darle. Bien, bien, bien. ¡Ulti! ¡Let's go! La bestia de la sangre, Yo... Eh, es, el, es el muda, muda, muda, ¿no? Pero sin el bicho, ¿no? O sea, sin el stand, entiendo Bueno, está guapo también, ¿no? A ver, no mete, no mete lo mismo, ¿no? Ni es apoteósico ni nada, pero está guay Me mola lo, lo que es verdad, yo quiero ver una cosa, perdonadme Tiene... A ver. Voy a cargar ese Coño, déjame, perro eh, es que hay memes en TikTok que, que te pone eh, lo típico de que, eh, de que te toca una waifu de un anime eh, varias eh, releas y cuando se revela eh, te pone speed eh, wagon que eh, este man eh, en serie te pone <risa> a ver es un poco troll, ¿no? O sea, creo que el maestro Troll Guapísimo Tío, no me.. No coña, ¿eh? O sea, el juego está muy currado, sinceramente. Estéticamente está muy currado. O sea, no es coña. Está muy currado, tío. O sea. Como un Street Fighter, ¿sabes? plan, bueno, y ni eso Es que no... Bueno, sí, sí, sí Porque en el Street Fighter las patadas altas y tal están en los gatillos Pero me incomoda saber que tengo que jugar con los gatillos al juego Porque es en plan, dos media, O sea, tres media lunas para adelante y el EU Aunque me puede reventar, también mete tela, ¿eh? Cuidado Aunque más o menos ya le, le tengo el rollo ¡Andada! échate para atrás Un momentito, vamos a ver el de este nota Son todos iguales, tío Son todos, todos iguales, creo I will suck you, right? Use it, use it, use it. Quiero hacer eso Como hable eh, When Ah downer Ok eh, hot fever. Vale, top Ahora no Esto Mierda, tío eh. Para vencerlo Vamos a estar jodido, eh En verdad Este es el típico juego Que te sale bojigas, eh En el de gordo, compadre O sea, no es coña, eh Vale, más o menos lo voy pillando el rollo al juego, pero súper complicado, tío. O sea, este personaje es súper complicado. Mierda. ¡Ja! Oh, oh, oh, oh, ¡Oh, Increíble. Vale, campeón. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Qué pasó? ¿Cómo te va el bienecillo con Flowa? Ah? ¿Y cómo te fue ayer? Mete tela, tío, el personaje ese. Mete tela, chaval. Uh, es eh, God. ahora, ahora, ahora! ¡Qué alegría que te haya bien, campeón! Y la ey! Uf, le di, ¿eh? Mierda. La recuperación, campeón, cómo está yendo Voy a, voy a, voy, a, voy a. <ríe> Es por el juego, campeón, estoy jugando juego De juegos eventuales Y es, es que son todos los personajes favoritos De, de Pivar, y luego ¿no? ¿Eh? En la serie, está guapo, en verdad, ¿eh? no está nada mal Sinceramente, de decir que, bueno, sin comentarios Está bien, eh, estéticamente es guay o sea, Ey, tío, me deja hacer eso Mierda Es muy complicado, tío No hace el ulti Cabrón, si no fuera porque tengo lo de la regeneración de vida, estaría muertísimo. Y yo no está haciendo el ulti. No me hace el ulti. ¡Hala! Eso es lo de vampirismo, ¿no? Entiendo. Eh, bro. Me deja para ti difuso, ¿eh? Uf, le queda menos vida, pero es. ¡No! Lo que quita ese golpe, tío. Hombre, si me lo repites, cabrón, todo rato me mata, seguro. Qué guapo eso de cuando choca los dos notas el puño, ¿sabes? Eh, necesito agarrarle. Uf, mi madre eh, sigue viendo anatomía de Grey Como Nicole campeón, tío Eso si me dio lo que tenía pensado de temporada 12, ¿no? Algo así o ¡Oh, le di, le di! Gente, uh Te, eh, te he conocido He conocido, eh, al, eh, He conocido al terror en persona ¿Y eso por qué? O sea, por lo de anatomía de Grey dice Es que es infinito, campeón, eso O sea, yo que. Qué guapo ¡Oh oh! ¡Mierda! Me lo comí. <coughs> me lo comí, tío. Este personaje.. <coughs> Es la hostia de malo. Dios. Y su personaje está rotísimo, tío. Si no fuera. Si no fuese por una poción que me he Si no fuese por una poción que me he puesto, no le gano. O sea, literal, por una carta, ¿sabes? ¡Wow! Tío, este personaje quita poquísimo. Dios mío. O sea, siempre la palizan, ¿sabes? Como el personaje chorra, ¿sabes? Persona ¡Bien! lo de la. Bien. ¡Ah! ¡Qué perro! ¡En serio! ¡Qué perro! <ríe> ya por tratarlo eh, por ahí eh, parece el mismo capítulo todo el rato. Claro, campeón, es <ríe> lo que pasa. Pero, ya Nicole, eh, yo, yo no sé cómo ella es capaz de verse todos todo esos capítulos en plan porque, A ver, parece lo mismo, tú lo has dicho. No tiene variación. Y yo, ese golpe es Dios, eh. El, ese que me pegamos un colcho es la. Po oh, me ha reventado. Y supongo lo que pasará es que se muera algún personaje que otro y ya está, ¿sabes? Para darle eh, intensidad al asunto, amores y tal. Yo, es que esa serie era muy. <coughs> de cuando era pequeño, campeón, Alex, que estaba en todos lados. Anatomía de Grey junto con House y, bueno, y muchas cosas, ¿no? En plan, yo qué sé, hasta el. Sé que le cayó encima, de puta madre. Hasta el puto hormiguero, tío, eso siempre estaba por la noche. ¡Maldito Pablo Motos, eh! ¡Eh! ¡Le di, le di, le di! Uf. ¡No! Lo de la Thompson, no. Menos mal me lo he cubierto, gente. Si me lo lleva a entero, flipa. Increíble. Dios mío, qué complicado, tío. Qué complicado, bro. La peor pelea es esta, tío. Le di, le di, le di. Bien. La peor pelea es esta. Si no llego a comprar la carta, he muerto, ¿eh? He muerto si no llego a comprar la carta. Pero ya, vamos. O sea, el juego está hecho para pa que sufran, ¿no? Por el lore del juego. Me refiero a lo que ha hecho ni Lilo. Por ejemplo, esta pelea, yo sé testar. Es 300 veces más fuerte que nuestro champ y ya está. Que digo brando, que es un poco de aquella manera. Me saldrá el ulti para vencerlo, tío. Aunque necesito tener dos, ¿no? Nada, no, Bueno, nada, muerto, ¿no? Iron Man. El hormiguero eh, estaba ahí. Está. Ya veo, o sea, con Pablo Moto súper anciano, ¿eh? Ninguno de los eh, principales muere, es aburridísimo, ¿en serio? Hostia, pues yo pensé que sí, ¿eh? Esa parte. Hostia, ¿Qué es eso, Indiana Jones. Hostia, que guapo ese Guiné, es, lol. El Rey mono, Huco. Vamos a ver Yo creo que me termino este capítulo Y... Y lo dejamos por hoy, ¿no? Está, está guay, la verdad Está guay eh, tendréis gameplay Ese también tiene un stand ¿Y yo no? Ah, amigo Pero yo sí, Jonathan, hermano Te voy a reventar, sabes, no, amigo? Eh, manito Escúchame Que tengo un puño de fuego Este personaje en la polla ¿Por qué tiene mariquitas en los pe en los pezones? ¿Eso qué, es? qué tío, tía, se nota Eh, no Dios no, Giovanna Uno de, uno de los más... ¿En serio? Es el hijo de un Dios, LOL Qué guapo, ¿no? Es súper extraño campeón, ¿no? O sea Pero a ver, yo creo que mi personaje Le toñe al diablo ese, ¿no? Dios. Porque todos tienen los mudas mudas, Dios No entiendo eso, sos parte del lore Ah, hijo de Dios, perdón No, un Dios, perdón, perdón, mi, mi plomo En serio, dios? Qué raro, ¿no? Ah, por eso tiene, claro, claro, claro, entiendo, entiendo Ya decía yo, todos los personajes tienen eso y lo peor es que eh, solo eh, una está buena Bueno, eh, yo qué sé, o sea, anatomía de Grey al fin y al cabo campeón También puede ponerte a ver algo en el cuarto ¿Todo? No, claro, ese sí porque... No, Dios. Mete tela, ¿eh? Mete tela, ¿eh? O sea, el puto hijo mete tela Mete tela, chaval Increíble, me ha reventado pues Voy a tener que comprar una carta de esas, ¿eh? Eh. Joline y Jotaro hacen hora hora y Josuke hace dorara Dorara, sí, pero hace una calor eh, de cojones. Aquí más o menos, eh, Bueno, en este sentido, campeón, vale. Se ha suavizado la temperatura, menos mal, macho. Eh, no me dejan hacer ulti. No lo tengo. Mierda, yu, y eso. Me tiene una puta rama. Lol. Dios. Métetela al niño ese, eh, o sea, el maldito, eh. Jol, eh. Métetela. Giovanna, tela, tío A ver, pero nuestro ver ese que mete mal, la verdad Vale, ya lo tengo, eres mío, cabrón Buena, bien, let's go Me reviento, hermano, media vida fuera, eh Aprende, perro Está todo guapo el ataque este, eh ¡Averdrama! ¿Habí? Pensé que lo tiraba fuera del escenario, eh O sea, fuera coña. pensé que lo tiraba fuera del escenario, bro Ya lo tengo pillado, lo tengo dominado Ya sé más o menos cómo funciona, ¿sabes? Su personaje O sea, a ver, en cierto modo Todavía no me ha hecho su ulti ni nada. O sea, se habrá que... ¡Oh, oh! ¿Para qué hablo? Espero que no me dé. ¡Qué guapo, ¿no? ¿Eso qué es? No entiendo. ¿Qué has hecho? ¿Quería destruir su propio stand? Uh, Nani. Easy. Y pobre, Alex, tío. Eder, campeón, ¿cómo estamos? ¿Cómo? va, por supuesto, el bienecito con Flow, ¿ah? ¡Ey! ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo has pasado la semana? ¿Cómo la estás pasando? En las clasecillas, campeón. Bueno, ya acabaron las vacaciones allí, ¿no? Está todo guapo en la pelea, ¿eh? ¡Hey! Y me saber que también campeón Y eso... ¡Qué complicado, tío! El juego es súper complicado, ¿eh? O sea, es muy complicado, tío Súper complicado Y aquí estamos jugando al jueguecito que tanto os gusta de la serie eh, de JoJo's Bizarre Adventure Que está guapo, ¿verdad? No, no está nada mal, sinceramente O sea, me mola la estética Me mola... Es bonito, se ve bonito Lo que pasa es que te revienta el ¡Oh, eso le da! ¿Eh? LOL, Dios, está apoteósico, tío, este personaje. El 8, tía, claro, aquí se empieza un poquillo. Eh, no, eh, perdón, es el 8 también. Claro, lo que pasa es que la última, esta semana última, eh, son las fiestas de aquí del pueblo. Las últimas del verano. Entonces por eso siempre me parecía que empezaba un poquito más tarde, pero no, no. Es el 8. Bueno, todavía os queda tiempo, campeón, eh, de él? Pienso yo que podéis. ¡Hostia! El eh, nota se ha mamado Se ha mamado, eh. Se ha mamadísimo, tío. Pero lo voy a reventar, lo sabes, ¿no? Le hago el ulti. Nah, guapísimo, ¿eh? Es muy complicado el juego, tío O sea, no me lo esperaba así de ningún modo O sea, me creía que sería como un Tekken ¿Sabes? Y viceversa algo que no te revienta, ¿sabes? Pero tú te revienta Yo empiezo, eh, y a la vez, ¿no? Ese, eh, empiezo el eh, 12 ah, Es que Indiana Young, hermano, o sea Contra el sombrero loco O sea, Johnny Deep O sea, Johnny Deep falso Hermano, escúchame El personaje este que no tiene sentido, me va a reventar, ¿no? Seguro, escucha a ver Personaje de broma, tío. Es un puto personaje de broma. Me hace muchas gracias. Hermano, el Indiana Jones está roto, ¿no? ¿La pega una patada a los huevos? ¿En serio? ¡Dillo! Indiana Jones. Escúchame, yo no cargo ni nada. ¡Oh! Me pego un martillazo con eso. <risa> Uy, ¿Eso qué es? ¿Yo qué yo tiro esclavos? No entiendo el lore del personaje. Coño, pero pego, mamá, huevo. Vale, el lore es, es Dan del Street Fighter, ¿no? O sea, es Dan completamente del Street Fighter. No tiene sentido, bro. Eres down, ¿no? Te hemos, te hemos pillado. Tendrá ulti ¡Y yo! ¡Qué carga el anciano! Oh, ¡Qué coño, tío! O ¡Same a dónde va con la mano esa, cabrón! ¡Y yo? Ganar con el personaje de broma del juego va a ser muy complicado, ¿eh? O sea, muy. muy... Bueno, bueno, bueno, que se pone. ¡Uy, hijo de puta! ¡Por ¡Va, va, ¡Qué! ¡Anciano! ¡Oh! ¡La ha pegado con el esclavo! Este que es un esclavista, ¿no? O algo. ¡No, Venom! Y yo, pero tú quién eres, compadre. Tú, tú, tú, tú, tú has salido de Marvel, ¿no? Tú no, ser, tú no serás tan solo, ¿no? Me cago en tus muertos. Ah, que no me ganas, o perro. ¡Te desafío! ¡Ja, Ganó el personaje de broma. Me caga la leche, tío. Me ha reventado el dedo. O sea, el personaje este es malísimo. Hijo de puta, tío. Y encima... Eh, perdón, me quedé eh, en nuestras presentaciones... A las cuales eh, no eh, acudo... Eh, y el 13 eh, a la presentación de los profesores. Que tampoco eh, acudo. Qué cabrón. Pobre, porque está... O sea, después de una operación campeón... Ahora mismo Eder tiene que estar en rehabilitación. ¿Sabes, papá? Que no me han dado ni un solo día libre de las angustias. Normal, Nacho. O sea, van a explotar a la gente eh, nueva de este verano. Obviamente para poder, por supuesto, después... Hacer que los fijos eh, de, de muchos años disfruten de las angustias. Pero bueno... Tampoco se te ha perdido una de las angustias. Hermin Pulper está guapísimo el personaje ese, coño. El Indiana Jones, eh. Estoy waifu. Ahí lo tiene, lo que ha dicho antes el lobo, ¿no? El man ese. El del sombrero que llevo yo. Malísimo el, pi el pibe ese, ¿no? Y ese es el que te ha reventado al principio. Eh, ese es el Joseph Star, pero es de la tercera parte. En serio, ¿ya? O sea, ¡Qué paranoia! Tiene demasiado contexto, tío, el juego. Y mira que yo creo que en el primer capítulo. Me a reventar, hermano. El primer capítulo, obviamente, no en este sentido. Eh Perdón, la primera temporada Creo que es el primer capítulo del juego, ¿no? ¿Tendrá ulti guay? O sea, ¿qué cojones hará? ¿No hace ulti? ¿No tiene ulti? ¡Ahora! Le pega con el esclavo, simplemente ¿Pero por qué lucha con... Con... Con Phil... Con, con, con, con, con, ¿Eh? O sea, esto es Tomahawk Y ese es ¿no? O sea... Lee won, win Flower victory al final le voy a ganar con el personaje de broma, ¿eh? Escúchame The smell, a vomit Hermano, Lindera Indira va a morir Yo lo siento, mira John Ya no vemos el templo maldito, puta En verdad, jugo? o sea, me mola, me, me tío Estéticamente, no es coña, ¿eh? Me está molando mucho, tío Parece una tontería, pero me gustan los juegos de lucha, sí No sé Le gané a la... A... Voy a echarme una siesta, hasta luego, mañana Y eso, campeón vale. están aburridos, está, campeón de hace muchas cosas, pero bueno, descansa. Igualmente. Madeu ¡Congratulations! O sea, los dos pavos del sombrero. Madre mía, tío.